Bueno, ya les hemos ido contando poco a poco que uh, se eligió uh, la terna, o se presentó ya la terna para la para escoger el nuevo gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. La Federación de, Nacional de Cafeteros de Colombia agrupa 546 mil familias productoras, eh, la gran mayoría de ellas familias eh, eh, pequeñas productoras y medianos productores, no todos son grandes productores, realmente los grandes productores son muy pocos en Colombia, porque eh, no somos una caficultura como la de Brasil, donde hay grandes y grandes y grandes, grandes productores, no, somos digamos... Más pequeños aunque ten tengamos el mejor café del mundo y aunque eh, seamos uno de los principales exportadores, nuestro, nuestros principales productores son pequeños productores, son parceleros, personas que tienen 3, 4, 5, 6 cuadritas, 10 cuadritas de tierra máximo y que están dentro de los pequeños eh, productores y que de esto viven y que han tenido una vida asociativa alrededor de la federación. Pero una federación que siempre ha estado controlada por élites políticas en Colombia. Siempre han sido los políticos los que eh, han controlado la federación. De hecho, el gobierno tiene representantes dentro de eh, eh, la junta directiva y uh, siempre ha habido uh, una representación política muy fuerte allí. De hecho, que los pequeños productores de café en Colombia pues, no son quienes han gerenciado nunca eh, su propia uh, federación. Yo creo que esto tiene que cambiar, yo he ayudado mucho en redes en los últimos días a generar un poco de información y de conciencia frente a este debate que tampoco nunca lo han querido hacer público y que nosotros los pequeños productores, yo soy digamos soy un pequeño productor de café, pues hemos pedido que sean debates que se hagan públicos y sean debates donde la información pues se dé a conocer por los medios de, de información en Colombia, pero eso tampoco ocurre. Los medios de comunicación en Colombia no informan sobre esto porque precisamente pues también hay muchos intereses detrás de todo esto a todos los niveles, exactamente a todos los niveles. Se ha elegido eh, en esta terna de 45 uh, aspirantes, se eligieron 7 hojas de vida y de esas 7 hojas de vida se eh, consideró ya una terna o se aprobó una terna que son uh, el huilense Germán Badamón, que es el actual gerente de Apple en Colombia, la excontralora bogotana Sandra Morelli, que a propósito pues tiene un montón de escándalos detrás de ella y a pesar que ella dice que no está impedida, pues eh, hay investigaciones eh, que siguen. Y el representante de la Federación en Asia, eh, también eh, de la capital, Santiago Pardo. Eh, estas tres personas hoy son la terna de donde seguramente eh, deberá salir en los próximos días, eh, en el mes de abril, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y que hoy comienzan una gira por uh, todos los comités uh, departamentales de los 15-16 departamentos productores de café en el país, eh, para presentarse y para hablar allí con los ciudadanos, porque 90 delegados de eh, esos 15-16 eh, comités pues son los que van a hacer la elección. Eh, cabe anotar también que esta terna fue seleccionada por... Uh, cinco delegados, hay un comité de 15 delegados que eran los, los que, el comité ejecutivo que eh, elegía esta terna y de los 15, 10 se estuvieron de, de votar, así que fue elegida por cinco, o sea, ahí no hay mayorías, ahí no hay nada, esta terna no representa a eh, las... Eh, bases cafeteras del país. Esta terna no representa a los pequeños y medianos productores. Esta es una terna que solo representa a políticos tradicionales del país, a la élite política, politiquera y corrupta de la nación. Y por eso, hoy, mi invitación es a que nos manifestemos contra esa contra esa lista el presidente de la República el doctor Gustavo Petro es la única persona hoy que puede vetar esa lista y salir y decir no quiero esa lista además que esa lista se, esa terna se eligió cuando el presidente iba viajando para Venezuela o sea estaba en pleno avión y cuando llegó a Venezuela ah, ya está la terna está la terna yo sé que el presidente no está contento el gobierno no está contento así que la invitación es a rechazarla el presidente la puede la puede vetar pero sin embargo hoy se van a manifestar los cafeteros hoy 27 de marzo a las 9 de la mañana en el comité departamental de, de cafeteros de Pereira en el departamento de Risaralda creo que es bien importante ir a, a, a darles apoyo, eso será a las 9 de la mañana pero también uh, hay otra, otras manifestaciones que ya están programadas y que ya les voy a decir, les voy a decir cuándo, cuándo son estas otras manifestaciones eh, hay otra que tendrá lugar uh, mañana martes 28 de marzo a las 8 y 30 de la mañana y esta será en la sede uh, departamental del Comité de Cafeteros del Quindío en la ciudad de Armenia. Y hay otra manifestación que está programada para hoy lunes también 27 de marzo a las 1 y 30 de la tarde y que eh, esta será en eh, la ciudad de Manizales en el uh, recinto del pensamiento del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas. ¿Por qué en estas tres ciudades? Porque allí van a estar hoy y mañana eh, la terna mostrándose ante los comités departamentales y la invitación es a las bases cafeteras a que vayan y se manifiesten y rechacen esta, esta terna porque esa, esa terna no nos representa ni a los pequeños ni a los medianos cafeteros en Colombia. Esa, esa terna no representa las bases. De estas tres personas les aseguro que ninguno sabe cómo se siembra un palo de café Ninguno sabe cómo se, abona, cómo se abona un palo de café Ninguno sabe qué es un atmásico No saben qué es un semillero, qué es un germinadero Ninguno sabe las condiciones de café Es más, tengo para decirles que no ni siquiera creo que estos tres señores Dos señores y una señora tengan la cédula cafetera. Así pues que la invitación es rechazo total y generalizado a esa lista, a esa terna, y solicitud al presidente de la República en Colombia para que vete esa terna y para que el proceso vuelva y comience hasta que haya un gerente una, o una terna que represente a las bases para escoger a un gerente de la Federación Nacional de Cafeteros que realmente genere equilibrio que genere desarrollo, que devuelva el desarrollo a la población cafetera en Colombia, pero que además de esto, acabe con la politiquería y con la corrupción que ha habido. El gerente de la federación, si ustedes no lo saben, se gana más de 100 millones de pesos al mes. Es, eso, eso no puede seguir pasando. No puede haber el gerente de una federación de cafeteros en Colombia donde los cafeteros están en crisis y empobrecidos cada vez más, eh, ganando eh, tres y cuatro veces el salario del presidente de la república, eso no puede seguir pasando tienen que bajarse en los salarios tienen que equilibrarse en los salarios el, la, la federación de del cafeteros de Colombia tiene que volver a ser de las bases del pueblo del campesino, de la campesina del hombre cafetero, de la señora cafetera, de los hombres y mujeres que se levantan todos los días desde las 5 de la mañana o antes, a trabajar de sol a sol en la tierra para poder generar desarrollo para Colombia, pero que al final de sus vidas se encuentran que ni siquiera ellos pueden tener acceso a la pensión. O ustedes conocen un cafetero, un, agric un, un agricultor del café, conocen un recolector de café que esté pensionado. No, es un chiste, porque los privilegios se han dado únicamente para el alto ejecutivo de la Federación Nacional de Comité de Cafeteros. Perdóneme que me salte un poco, pero es que es lo que está pasando y es la realidad de lo que está ocurriendo en Colombia, así que les invito y las invito a apoyar estas manifestaciones, a manifestarse en las redes sociales, a solicitarle al presidente el veto a esta terna y a solicitarle al presidente de la República que vuelva y se eh, comience nuevamente el proceso para la selección de un buen gerente de la Federación nacional de cafeteros en el país bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme eh, soy Jenner Usuga síganme en mis redes sociales, los quiero mucho chao, chao, chao Un auténtico café. le pido al señor presidente de la república, que escuche el clamor de las bases cafeteras y que el próximo gerente que va a nombrar el congreso cafetero sea el sentir de los productores y el presidente de la república que quiere tener una caficultura unida, tenemos un caficultor preparado para unir la caficultura. Sería una hecatombe nombrar alguno de los tres que hay en esa terna. Muchas gracias y esperemos que se nos escuche, porque la voz del campo es la voz del pueblo.